Hola, buenas, forofos de Pasi Ahora os vamos a enseñar unas cuantas tomas falsas que nos ocurrieron durante la grabación de varios vídeos ¿No te recuerdas esto como cuando grabamos el trailer? La verdad es que sí, que recuerdo <risa> bueno, <guapo. risa> Hola, buenas Yo soy Fran Yo soy Adri Y, y esto eso. es Pasi Vamos a ir por toma, que más fácil, ya está Hola, buenas decirte la de veces que se me ha caído a mí la pizarra Yo no sé lo que tiene esta pizarra conmigo Que cada vez que la toco se viene abajo El conjunto B es... <risa> <Pállate. risa> Partido 6 <seis>. Puede ser verdad <risa> Y pues no necesito de boli que también tiene mala pipa Eso sí que tiene mala pipa con el primer apartado que nos pide Que calculemos A y B sabiendo que es derivable Pues vamos a la... <risa> ¿Qué? va a hacer gracia ¿no? Somos unos payasetes por cierto, Adri, hay que ver lo despistado que eres muchas veces, ¿eh? La verdad es que sí. Oh. Ah, a Hola, buenas. esperen, pues es que no sé si desconcentrando. Hola, buenas. Es que seguimos con criterios de... De... de... <risa> <risa> con criterio de algo. <risa> ¿Cómo se opera con estas fracciones o con estas...? Si os acordáis, es, eh, con las raciones o con las raciones. Vale. Primero le explico ¿En qué consiste? Espérate, eh... no espérate, que le pego un pie aunque no, no vea. Vale. <risa> <risa> ¿Qué te pasa? <risa> ¿Has el flan? No. Es que está flop, pa apuntando para acá. Ah. Ahora. Esto es pedo. Ah. Aunque es verdad a veces, Fran, que nos aburrimos tela. Fran, ¿dónde estás? que sí, que recuerdo. ¿Recuerdas <risa> todas esas veces Adri que yo mientras estaba con la pizarra? <risa> bueno, es el de boli que también tiene mala pipa. Ese sí que tiene mala pipa. Ay coño, pate, <risa> Es que...